Todos los que quieran hacer un pacto con Satanás, un pacto con Lucifer, un pacto con el diablo, pueden llegar hasta acá. Quien vaya quien dio. Y hacerlo acá, directamente en el templo luciferino, semilla de luz. Quizá uno más, de los que están gritando victoria, de los que están saliendo los problemas económicos del sufrimiento los que le están dando la espalda a ese Dios mezquino y están adorando al verdadero Dios y amo las riquezas de este mundo, Lucifer. Contáctenos ya.